Y hola, ¿cómo andan mis queridos suscriptores? Espero que anden todo bien, yo ando bien, más que bien Pero bueno, sean bienvenidos a mi canal de Mafia Youtuber Bueno, sean bienvenidos a todos y todas Hoy vamos a tratar de obtener la... Eh, me salió el descuento de la tienda Esa famosa tienda misteriosa, ¿cómo es que se llama? No me acuerdo bien, pero bueno Ruleta de la suerte Y tienda misteriosa eh, Vamos a canjear primero la ruleta de la suerte Vamos a... me salió el pase con... No tanto, pero me salió el pase con 85% de descuento. O sea, sería un 90% de un 90 de diamante. Algo así, perro. Bueno, eh, no se olviden de darle like a este video. Y bueno, y suscríbase, no se olviden, ¿sí? Que seguro que en septiembre voy a estar regalando dos pases élite. Si me va bien el proyecto que tengo en mente. Y junto un poquitito de, de dólares. Eh, seguro que le voy a estar voy a estar sorteando dos pases élite. ¿sí? Pero ustedes me tienen que apoyar. Y voy a regalar un par de cajas de de acá segurísimo sí por eso quiero que ustedes compartan el video sí bueno vamos a canjear este eh, listo compramos esto ya está eh, esto es lo que con el pase eh, vamos a tirar acá vamos acá vamos acá vamos a reclamar todo lo que tengo acá eh, vamos a reclamar todo esto listo obtener todo ya está obtenemos todos vamos a tener esto esto eh, eso vamos a obtener la de mujer bueno eh, esto esto está vamos a reclamar esto eh, la mochila que está bastante cheta okay, ok ponemos ponemos esto acá vamos a reclamar la tabla que está muy buena una piedra evolutiva que te regalan y creo que es el skill de hombre. No, la caja de, de muerte. Muy bueno. ¿Ustedes qué opinan del pase? Este está muy bueno. Comenten en, en este video. ¿sí? Bueno, ya tenemos este. Bueno, eh, listo. Después lo abrimos. Ahora vamos a reclamar todas las piedras que tengo acá. Todas las, las medallas. Vamos a obtener todas. Así ya nos queda. Completamos esto. Vamos a obtener todas. Completamos esto reclamamos esto lo vamos a sacar reclamamos esto buenísimo, reclamamos esto y obtenemos esto, reclamamos esto, bueno y aguante que cargue esto, reclamamos esto también, ahí está, listo lo vamos acá, vamos a reclamar la caja esta que lo está pidiendo que obtener rec... todo listo, ahora si sí. tenemos total 350 medallas ya lo vamos a arma Vamos a ver que tenemos pistola, que nos tocó. Bueno, tenemos la curativa, la vamos a equipar, está bastante cheta. Cuerpo, eh, machete. Bueno, esto lo dejamos así. Vamos a acá ver que me parece para reclamar. Yo reclamé todo, yo perro. Ah, tengo que reclamar el... acá. ¿Este era? No. No, este no era. Eh... Bueno, ya que estamos, ponemos el trailer. Me olvidé de poner el trailer, pero no pasa nada. Eh... Listo. Vamos a continuar. Acá era, a Sí, acá. Creo que era acá, ve. Tenía que reclamar un... Porque llegué a los 7 pases élites. Eh, me pide para reclamar. A ver. Acá. Acá está. Recompensa. Acá está. Obtener este. Obtenemos esto que no sé qué es, pero Frida dice. La rompera se la envía de la, en la Dice. Confirmar. Ok, listo. Bueno, ya tenemos esto. Y ahora vamos a... Eh, vamos a colección. A ver si equipamos el emote. Bueno, mochila. Tenemos la mochila, que está la mochila, vamos a equipar, la tabla, la tabla está muy buena, vamos a equiparla, caja de botín, dejamos la que tenemos, bueno vamos a equiparla, vehículo, el vehículo creo que no, este, este, fondo, a ver el fondo, eh... <coughs> lo que le voy a decir compi, eh, disculpen la calidad a veces del video cuando lo subo porque a veces no... O sea, no tengo eh, un buen teléfono para editarlo. Lo que tengo nomás es cosa, ponerle eh, un juego, un J7, y edito el teléfono en un J7. ¿sí? Eh, ¿Dónde está acá la los, los emotes? Acá el emote. Emote, emote, emote, emote. Este vamos a sacarlo, sin equipar, vamos a equipar el emote este este, este. listo tenemos esto ahí que se ve este de bulla y este de coso bueno vamos un inventario y vamos a comprar el coso del trap que siempre quise tenerlo caja este vamos a rechazar esto. Esto, esto. bueno, ahí tenemos la, el paquete completo de, de Metrix. Paquete, bueno, esto y esto. Esto que no sé qué sea, pero bueno, vamos a abrirlo y lo vamos a equipar para ustedes. Compren. A ver qué es lo que toca. Listo, equipado rápido, equipamos todo eso. Eh acá tenemos el pase acá lo tenemos bueno eh, ya saben tengo una meta por cumplir si llego a los 500 sub voy a estar abriendo eh, voy a estar abriendo estas cajas si llego a los 500 suscriptores todas estas pero usted me tienen que apoyar a mí, ¿sí? porfa. Eh. después si llego a los 1000 sub voy a estar eh, abriendo todo esto paquete si? ¿sí? los 1000 sub si? ¿sí? Ya lo vamos a la a tienda, a ver, eh, tienda misteriosa, para vamos acá, eh, no acá para ver, vamos acá, tienda misteriosa, acá vamos acá, me voy a comprar este que quería, eh, comprar este, listo, confirmar. Compramos este y lo equipamos, listo, ya hemos comprado esto, ahora lo vamos acá, ya salimos, no queremos más nada de esto, ahora sí, vamos a inventario, eh, paquete, a abrir y equipamos esto, buenísimo, perro ya tenemos este que siempre lo quise tener, Oh no.